la excelencia, quiero morar bajo de tu presencia. Cuando estoy contigo se va la tristeza, la función me inunda de pie a cabeza. No hay nadie como tú, Edward. Además, no hay nadie como tú que me inunde. De esa presencia, no Gloria es de Dios. No hay otro como tú que se entregue en esa cruz. Que no hay nadie como y él respondió: Mi no presencia, que presencia irá tú, contigo. Y yo te daré descanso Éxodo 3314